Buenas tardes a quienes nos acompañan, mi nombre es Daniel Durazo, oficial para el Departamento de Estado de los Estados Unidos aquí en Washington, D.C. Y tengo el placer de servir como moderador el día de hoy para nuestra discusión sobre la transparencia en el gobierno en América Latina. La plática de hoy es uno de varios eventos que el departamento va a celebrar esta semana bajo auspicio del de Día Internacional contra la Corrupción, el día 9 de diciembre. Eh, el objetivo de nuestra plática interactiva es ofrecerles información relevante sobre cómo se puede combatir el soborno y la corrupción en el gobierno en América Latina como parte de la sociedad civil y el sector privado. Eh, para ayudarnos con la discusión, durante la última semana les hemos pedido a nuestros participantes que tomaran una encuesta acerca de sus percepciones e impresiones acerca de la corrupción. Les agradezco mucho a todos los participantes que se tomaron el tiempo para responder. Después en nuestro programa estaremos compartiendo algunos de los resultados de esa encuesta y platicando al respecto con las dos expertas que nos acompañan. Eh, a propósito, tengo ahora el placer de presentarles a Maristela Aldana, directora corporativa de cumplimiento del Grupo Bancolombia. Anteriormente, Maristela trabajó como jefa de la Oficina de Integridad Institucional para el Banco Interamericano de Desarrollo. Maristela nos acompaña virtualmente desde la Embajada de los Estados Unidos en Bogotá, Colombia. Maristela, bienvenida y es un honor tenerte con nosotros. Hola, buenas tardes. Eh, muchas gracias a ustedes por tenerme acá. Eh, va a ser una charla muy interesante. Gracias, Maristela. Eh, y como se habrán dado cuenta, Maristela no está sola. La acompaña un público en vivo que también participará en la discusión. Eh, tengo también el gusto de presentar a otro grupo especial de participantes en la Embajada de los Estados Unidos en Asunción, Paraguay. Muchas gracias por acompañarnos. Hola, Daniel. Saludos cordiales desde Paraguay y, y muchas gracias a todos por sus esfuerzos en hacer este evento posible. Muchas gracias a ustedes en Asunción. Eh, estaremos volviendo con ustedes a lo largo del programa para sus preguntas y comentarios. Asimismo, este, tengo el placer de darle la bienvenida a Marta Mallory, gerente eh, de operaciones para Latinoamérica en Trace International, una ONG aquí en, en los Estados Unidos, quien me acompaña en el estudio. Marta es una abogada con amplia experiencia en el tema de la anticorrupción, el delito de guante blanco, las investigaciones internas, eh, particularmente en América Latina y en México. Bienvenida, Marta. Gracias por acompañarnos. Gracias. A ti. Este, y por último, les doy la bienvenida a todos nuestros participantes en toda Latinoamérica y el mundo, incluyendo, por supuesto, nuestros grupos en Paraguay y Colombia, así como este, El Salvador, Guatemala, Honduras eh, y varios otros. Muchas gracias a todos por acompañarnos el día de hoy. Eh, para todos nuestros participantes en línea, eh, también estamos listos para recibir sus preguntas. Si hay un tema que les gustaría que abordemos, pueden hacer sus preguntas en la ventanilla del chat o bien en Twitter utilizando el hashtag transparencia. Asimismo, les invitamos a, combatir, a compartir fotos de su grupo en Twitter usando el mismo hashtag de, de transparencia. Eh, tengo que avisarles que muy probablemente no podamos por cuestiones de tiempo responder a todas las preguntas pero haremos el intento de responder a la mayor cantidad de preguntas eh, posibles. Muy bien, este, vamos a empezar. Maristela, si le parece, iniciaremos la conversación eh, con usted. Maristela, usted ha trabajado en temas de transparencia ahora por varios años, no solamente en Colombia, sino también a lo largo y a lo ancho de la región como parte del Banco Interamericano de, de Desarrollo. Eh, si te gustaría compartir con nosotros, ¿cuáles son algunos de los temas y tendencias sobresalientes que, que ha observado en cuanto al tema de la, de la transparencia en el gobierno en América Latina? Muchas gracias. Bueno, primero que todo, eh, un disclaimer. Eh, estoy aquí en, en, en mi capacidad personal, no como funcionaria de Bancolombia, claro. ni exfuncionaria del BID, y las opiniones que exprese acá son mis propias opiniones y bien después les contaré un poco de qué hacíamos en el BID y qué hacemos eh, eh, hoy en día en Bancolombia. En, en Realmente yo he, he trabajado en los últimos, quizás, siete años en, en temas eh, anticorrupción. Eh, y en el tema anticorrupción he visto una, una gran evolución, eh, grandes cambios, yo creo que motivados principalmente, eh, por los ciudadanos, por la sociedad civil que se viene eh, hastiando del tema, eh, reclama, sale a las calles y tiene eh, toda la ayuda de lo que estamos viviendo hoy en este mismo minuto, que es eh, la tecnología, eh, la, la, los social media, pues los eh, eh, Twitter, Facebook, etcétera, y esto le permite ser muchos, mucho, mucho más vocales. Eh, esto, creo yo, ha generado una, una gran presión en los gobiernos por ser eh, mucho más activos en contra de la corrupción y mucho más proactivos con, con temas de transparencia. Y no solo en los gobiernos, eh, sino en los órganos de control y en los, en los organismos eh, judiciales. Eh, sin embargo, y, y, y por desfortuna, pues vemos que también hay en las instituciones, eh, de un lado, una, una gran debilidad y debemos seguir... Eh, buscando formas de, de apoyarlas, eh, y de otro lado, eh, pues corrupción también, al, al interior de las entidades, cuando hablamos de corrupción, hablamos, o yo por lo menos hablo, eh, y me enfoco en esta charla, en, en la corrupción pública, y la corrupción pública pues tiene dos lados, ¿no? Tiene el actor privado, tiene el, el actor público, eh, lo hemos visto en, en, en varios países, pues como diferentes instituciones a los más altos niveles se han visto involucradas en, en temas de corrupción. En Colombia tenemos, eh, pues, muy en, en, en los medios y muy tema de, del día, el cartel de la toga, todo el involucramiento de senadores en, en escándalos de corrupción muy serios. Y, pues, esto es, digamos, como, como ese, eh, digamos, eh, ese contrapeso que veo, mucha evolución, muchas ganas, mucha presión de la sociedad por luchar contra la corrupción, pero pues también una corrupción que ha permeado muy profundo en, en la sociedad. Eh, frente a eso, eh, creo que eh, han surgido respuestas, en muchos casos de la comunidad internacional, que ayudan a, a contrarrestar esas, esas fuerzas de debilidad o corrupción en las organizaciones, un, un ejemplo de... Algo que yo estimo ha sido exitoso es la CICIG en, en Guatemala, eh, como Naciones Unidas, eh, con su pues, independencia, objetividad, eh, ha podido apoyar las instituciones y ha podido hacer un trabajo muy eh, profundo que ha destapado eh, pues, esquemas de corrupción que llegaban hasta lo más alto de las, de las esferas del, del gobierno. Ya. Eh, eh. Eso pues, es, es, es uno de los temas que, que veo yo en, en, en transparencia. Gracias, Maristela. Este, te iba a preguntar también, ¿cuáles son los avances en materia de transparencia, ya sea a nivel gubernamental, a nivel de la sociedad civil, que usted piensa que podrían facilitar su trabajo como parte de, de la banca este, de Colombia, o, o bien este, generalmente para la banca internacional? Pienso que ha habido muchos avances en, en, en temas de transparencia. Cada vez hay más información que se pone a disponibilidad del público. Se han creado portales de, de contratación pública donde se publican resultados de, de procesos licitatorios o donde se publica eh, información sobre el uso de los recursos del presupuesto. Eh, pero creo que hay mucho, mucho más por avanzar en, en la materia. Eh, un tema que promovía mucho el y en lo que trabajó con Colombia y muchos otros países de la región es la transparencia focalizada. Eh, y es darle a los ciudadanos mayores... Eh, no enfocarse solo en, en, en, en hacer más transparencia de los datos y la información, sino hacerlos transparentes con un propósito. Hmm. Y que se sepa para qué están esos datos ahí, que esos datos sean fácilmente accesibles acce acce y que se pueda actuar sobre esos datos. Un ejemplo, por ejemplo, es... El mapa de regalías eh, que, que financió el BID eh, eh, para la para República de Colombia, en donde se cuenta con un mapa georreferenciado de dónde se están invirtiendo las regalías. Eso le permite a la sociedad civil realmente hacer un control social de si es cierto que eso que se está publicando en ese mapa realmente en el terreno eh, está sucediendo. Con los portales, los portales de, de contratación pública, eh, Creo que son un, un gran avance, pero creo que se puede ir más allá. Yeah. Eh, ese es un tema que, por ejemplo, yo eh, vivía en el BID en, el, en, el, en mi función de investigar denuncias de corrupción. Eh, es muy bueno tener acceso a información sobre quién se ganó una licitación, pero mucho mejor sería si yo pudiera coger toda esa base de datos y usar la analítica, una herramienta tan, tan profunda para ver si esa persona o esa compañía que se ganó esa licitación, dónde más se la ha ganado, contra quién ha competido y poder empezar a identificar patrones de colusión, de corrupción. Entonces, a veces el, el, el uso de la, de la información es, es limitado. Yo creo que darle a, al público y a quienes tengan un interés, balanceando por supuesto con, con, con la privacidad, pero cuando la información es pública, dar acceso a las bases de datos eh, sería eh, un gran avance que nos permitiría Usar mucho más la tecnología de la analítica para, para encontrar patrones de corrupción eh, y de otros y de otros crímenes. Gracias, gracias Maristela. Este, si me lo permite, vamos a pasar ahora con, eh, con Marta. Este, ahora bien, Marta, tú tienes años trabajando también el tema de la anticorrupción este, y el acceso a la información tanto en México como el resto de la región. Este, ¿Cómo funciona el acceso a la información en, en México en particular? ¿Y cómo es que ha evolucionado ese tema en, en el caso de México específicamente? Gracias, Daniel. En México... Eh, se ha creado el Instituto Federal de Acceso a la Información, que es una entidad federal que permite eh, a los ciudadanos llevar a cabo una pregunta respecto de cualquier tema que sea de, en el sector público, y tiene obligación la autoridad de contestarlo. Eh, eh, quiero empezar aclarando algo muy importante en el IFAI, en el Instituto Federal de Acceso a la Información. Es creado vía eh, constitucional, una reforma constitucional, lo cual garantiza que es un derecho primordial que cualquier ciudadano puede apelar a él, tiene, tiene derecho a tener a que su gobierno le, de, le rinda cuentas de qué está haciendo eh, en la, cualquier función que esté llevando a cabo un funcionario público. Mm. También el hecho de que es constitucional, no nada más lo hicieron constitucional, lo subieron como un organismo autónomo descentralizado, mm. lo cual significa, hay, no hay muchos de esos... Eh, organismos en la legislación mexicana. Uh -huh. eh, probablemente el, el organismo autónomo por, ex, por excelencia es el Banco de México, el Instituto de Acceso, eh, eh, perdón, el Instituto Electoral el, el, con la nueva reforma, uh -huh. eh, y probablemente la UNAM, la Universidad Nacional, que es una de las más grandes de Latinoamérica, lo cual implica que ellos mismos se generan su propia estado su propia cuenta, no tienen que rendirle cuentas a ninguna otra sección del gobierno ni a presidencia, ni a ninguna secretaría de gobierno. O sea, existen de manera independiente. Independiente, ellos deciden inclusive cuál es su presupuesto. Es muy fácil, por ejemplo, eh, controlar a alguien, no le tienes que dar la instrucción pero si le dices eh, si una otra entidad o otra otra otra dependencia dice esto es tu presupuesto pues la gente que amanece esa organización puede tener alguna tendencia hacia bueno vamos a vernos más eh, eh, no tan fuertes con esta entidad, porque pues finalmente ellos son los que nos pagan. Que no Es muy normal. Claro. O sea, es un conflicto de intereses. Claro. Se si anula el conflicto de intereses. Ellos mismos deciden de una manera transparente su presupuesto y en qué lo van a erogar y de la manera en que decidan trabajar. Claro. Esa es como la, eh, el, el, la, eh, la esencia de los organismos descentralizados y mm. autónomos. Yeah. Eh, eso ya es de por sí un tema muy importante. Ahora, se ha venido... Eh, eh, eh, Um, el IFAI lo que permite es que el ciudadano común y corriente, mientras sea ciudadano mexicano, uh -huh. por correo pueden mandar un correo y pedir información respecto de cualquier acto de función pública en cualquier institución de gobierno, ya sea judicial, ya sea administrativa o legislativa. Puede ser, por ejemplo, tú puedes preguntar a, a una agencia de Procuración de Justicia Mexicana, ¿es tal expediente en donde tal persona está siendo investigada por qué no se ha movido en los últimos seis meses? Y la autoridad tiene la opción de contestar, ya sea, Aquí está la información, el expediente, y van tachando o anulando o retirando la información que es privada, porque también si están hablando de un expediente que están investigando una persona física o una persona moral, tiene derecho a su privacidad. A su privacidad. Entonces, tiene derecho a, a anular la información privada y se presenta y presentan esa, eh, eh, esa información a la particular o decirle, no te la puedo presentar porque ya sea es un expediente por, la, por lo sensible de la información o, por ejemplo, si es un fideicomiso o algo, un fideicomiso privado donde mm, da hay partes mm, eh, a afectadas, otras, eh, otro, otros intereses, no es posible liberarlo. Mm. Y todavía el ciudadano tiene ahí la opción de, de oponer un recurso ante las autoridades eh, competentes que pueden decidir eh, eh, si, si procede o no la negativa de la autoridad y todavía deponer otro recurso. O sea, hay maneras en que si la autoridad niega darle el acceso a la información, eh, eh, pueden, pueden sí, es todo un proceso que obviamente se ha ido desarrollando. O sea, inicialmente, control la ley en las autoridades de de, de las, las simplemente los funcionarios públicos y las dependencias de gobierno uh -huh. empezaban a catalogar los expedientes, pero tenían que tener un concentrado, un listado anual de los expedientes o actas o, o documentos que se generaron para que ese listado que se generó tres años antes y hoy me pides información, o bueno, dos años antes para que no, no corra la prescripción, lo que sea, uh -huh. eh, para que no se modifique. Sea un listado que se generó hace dos años que y se, ese número que exista todavía, eh, que exista todavía sí. y no sea capaz de modificar. Todo esa, toda esa, la forma en que se fueron eh, se fue desarrollando la legislación hasta el día de hoy, obviamente es un trabajo eh, muy arduo, no es perfecto y está, eh, está muy lejos de serlo, pero es un elemento importante en donde un periodista puede hacer un periodista que le interesa ahorita una investigación puede sí. hacer una pregunta y recibe una respuesta. No necesariamente bueno. es la que tú quieres, pero, pero una al menos recibe. Eh, recibe una respuesta. Uh -huh. Quería hacerte otra pregunta. Este, mencionaste a la sociedad civil en este caso. Este, ¿Cuál ha sido la, la iniciativa o, o el papel que jugó la sociedad civil en... en en materia de la transparencia y el combate a la corrupción este, en, en México en particular. Porque, al parecer, según lo que comentas, la independencia de, de estos organismos es importante. Este, y ¿Jugó la, la sociedad civil un, un papel en, en, en crear estas instituciones o estas leyes, etcétera? Recientemente eh, tu, hubo, existió un caso en donde la sociedad civil se vio muy activa en México mm. y provocó un cambio muy importante. Entre estos temas de la transparencia existe eh, un portal para los funcionarios públicos uh -huh. eh, mexicanos para que puedan eh, publicitar su declaración patrimonial, o sea, su, act su activo y pasivo. Uh -huh. eh, pero nada más es su declaración patrimonial. No estaba agregado el conflicto de intereses, tampoco estaba agregado eh, su tax return, uh -huh. su declaración, de de impuestos. declaración fiscal. Uh -huh. eh, no estaba agregado. Ahora bien... Eh, recientemente la sociedad civil se unió, hicieron muchas protestas en los cuales in, eh, impulsaron a los legisladores a que probaran esta reforma mm. en donde ahora se publicita. En estas o, o están obligados, la legislación está obligada a, a que en la plataforma se puedan publicitar los funcionarios públicos o más bien subirla a la plataforma para declarar uh -huh. su conflicto de intereses. O sea, que la sociedad civil en este caso creó la presión necesaria Exacto. para que uh -huh. esta ley uh -huh. se llevara a cabo. Muy, y, muy interesante. y estuvieron mandando, pidiendo firmas y firmas y firmas y firmas. Fue tal el, el, el, el, el, el enojo de la sociedad uh -huh. que provocaron el cambio en la legislación. Ya. Muy bien, muy interesante. Pues, este, Marta, Maristela, muchas gracias por la información. Eh, voy a aprovechar esta pausa para ahora recibir algunas preguntas de nuestro público en las embajadas en Asunción y en Bogotá. Eh, me gustaría recordarles solamente que tenemos limitado el tiempo, así que les pido muy cordialmente a todos nuestros participantes de favor que eh, mantengan breves sus preguntas dentro de lo posible. Eh, y, por favor, no tomen eh, ofensas si les interrumpo un poco solamente para pedirles que, que lleguen eh, al grano. Pero bien, habiendo dicho eso, este, Asunción, primero con ustedes. ¿Alguna pregunta para Marta o para Maristela? Sí, momentito. Hola, soy Andrea Machain del Centro de Información de Naciones Unidas en Asunción. Y mi consulta es que a menudo eh, se investigan casos de corrupción y eh, hay oficinas muy eficientes que recogen estos casos de corrupción. El problema es... ¿Cómo responde la justicia? Y acá en Paraguay tenemos una Secretaría Nacional Anticorrupción que toma las denuncias, consigue todas las pruebas, pero luego los casos se quedan trancados en el sistema judicial. Entonces quería saber cómo continuaron sus investigaciones más allá de las denuncias. Eh, la pregunta es para Maristela o para Marta o para las dos. Para el que, que quiera, quiera responder. responder. Ya. Yeah. <risa> <risa> yo tengo... Uh, <risa> si quieren... Marta, adelante. Sí, adelante, No, Marta. por favor. Eh, yo creo, es muy importante ver que el sistema, los sistemas, los civil law systems o los sistemas de derecho civil que uh -huh. conocemos, eh, la forma en que los juicios se llevan son distintos. Es, muy, es mucho muy, muy fácil presentar una denuncia, mm. obviamente, o sea, no necesitas la evidencia y el, el, el fiscal mm. tiene que tiene que hasta, eh, eh, iniciar el caso y abrirlo, pero si no junta la evidencia, lo tiene que cerrar. Mm -hmm. A diferencia del, del Common Law System en Estados Unidos, mm. en donde el fiscal, hasta que tiene toda la prueba, es que presenta el caso y lo lleva a juicio. Yeah. Entonces, los juicios es un, por, un, por, un porcentaje, 1%, y el resto de los casos que se llegan a investigación, pero no se llega a la carnita del asunto, son uh -huh. 99. Yeah. Entonces, lo que nosotros vemos en el civil law system es que no tenemos nosotros, eh, o el fiscal no tiene la capacidad de decir, este caso sí y este caso no, lo voy a presentar. Todos los tiene que presentar, no importa no importa este, cuánta evidencia tenga. Lo presenta Entonces, y ya le toca al sistema decidir si sí si, o sí. Es señor. correcto. Yeah. Entonces, se abren muchísimos expedientes que es un desperdicio de tiempo, uh -huh. desperdicio de tiempo de funcionario público, de juzgados, cuando se podrían estar llevando casos importantes en que el fiscal o el prosecutor puede decidir eh, este es el bueno, aquí tengo todo, porque eh, no hay justicia que dé, o sea, no hay tribunal que dé o no hay eh, eh, fiscal que dé con todos los casos que se presentan y, y tener evidencia de todos. Yeah. Entonces, el, lo, lo llaman discretionary prosecution uh -huh. aquí en Estados Unidos, o yeah. sea, seleccionan qué es lo que van a llevar a cabo. Yeah. Ese es un, yo creo que se desperdician recursos, yeah. pero también le abres la puerta si tomas el discretionary prosecution eh, a más corrupción, claro. porque entonces a quién deciden a quién uh -huh. va a ser el, eh, cuál va a ser el caso que en realidad vamos a subir a juicio, llevarlo, que lo vea eh, todo o sea todo el jurado para que vea eh, quién es el culpable yeah. entonces eh, abras la puerta a otro aquí entiendo que en Estados Unidos lo que hacen es uh, tienen que tener supervisores y supervisores so, sobre supervisor revisando uh -huh. cuáles son los casos que no van a, que van a desechar sí. o que van a no van a proceder claro. entonces a lo mejor esa sería una solución ya yeah. o sea o sea introducir un cambio de ese tipo a los sistemas judiciales en, en América Latina para darle mayor discreción es correcto discreción muy controlada y con muchos guidelines claro. y, lo, y se ha visto en México en ciertos casos por ejemplo eh, cuando tienes un testigo protegido uh -huh. porque los temas de corrupción siempre la, eh, todos se benefician el que ofrece el que lo recibe uh -huh. y la víctima es el ciudadano entonces el ciudadano o sea los cientos de ciudadanos no van a venir a quejarse entonces uh -huh. ¿quién va a ser eh, la persona que va a venir a dar su declaración su testimonio diciendo aquí pasó algo uh -huh. entonces es muy difícil si no tienes a una tercera persona a unos individuos si no le ofreces inmunidad, yeah. si no lo, le prometes, no te lo vas a llevar a la cárcel, uh -huh. con tal de que te declare aquí está donde me pidieron el soborno sí. o me ofrecieron el soborno. Presentar esa, ese. Pero eso ese no, es muy difícil este, porque es este, discrecional. Es, yeah. a, o sea, lo, se lo deja así. O sea, abres otra, otra caja de Pandora. Otra puerta, claro. Uh -huh, uh -huh. Gracias, Marta. Este, ¿Alguna otra pregunta de, de Asunción? Tal vez para sí, Maristela. No Excelente. Hola, sí, buenas tardes. Yo soy Raúl Quiñones de la ONG CAMSO. Y yo básicamente quería conocer si la, la señora que está hablando de Colombia, como también la otra persona que está ahí, eh, teniendo en cuenta que el tema de la corrupción, como recién mencionó la persona que estaba hablando, es una situación en donde gana el que recibe, gana el que da o el que hace el soborno. Y es el que da muchas veces involucra al sector privado. Entonces la pregunta es si... ¿qué experiencias tienen ustedes o conocen ustedes de cómo el sector privado puede ser involucrado o puede ser traído para desarrollar algunas actividades que justamente combatan la corrupción o prevengan, mejor dicho, la corrupción en, en la relación entre el privado y el público? Muchas gracias. Eh, Maristela. Eh, gracias por esa pregunta. La voy a contestar y después también tal vez unas, unas eh, observaciones sobre la pregunta anterior. Eh, yo creo que muchísimo puede hacer el, el, el sector privado. Y, de hecho, hay eh, un gran movimiento en ese sentido. Eh, diferentes países han, eh, han adoptado leyes, por ejemplo, en Brasil, en Colombia, eh, sobre eh, la exigencia de, a, a, a las empresas del sector privado de tener programas de cumplimiento efectivos. Yo creo que es un una área que viene eh, en constante evolución. Eh, hay, eh, hay mucha inversión en el tema de, de cumplimiento. Yo creo que las investigaciones y las sanciones que algunas jurisdicciones han impuesto a empresas que cometen eh, actos de corrupción han, han, han sido ejemplificadoras y han motivado a que haya más eh, eh, inversión en este campo. Las empresas eh, deben promover una, una cultura ética eh, dentro de sus, de sus organizaciones, pero deben ir más allá de simplemente tener códigos de ética o, o códigos de buen comportamiento. Y yo veo que sí, sí eh, genuinamente están invirtiendo en hacer debida diligencia de los terceros con los que interactúan, eh, capacitación para sus funcionarios, controles eh, al momento de interactuar con, con funcionarios públicos. Eh, eso por ejemplo eh, lo, lo vivo en el día a día en, en Colombia en donde estamos haciendo una gran inversión en, en nuestro programa de cumplimiento pero también lo veo pues, en, en otras industrias y, y en otros países otro punto que creo que es muy importante eh, desde, el, desde el sector privado y desde otros sectores es la creación de movimientos de, de acción colectiva yo creo que es muy importante que haya una conciencia que nos lleve a elevar la vara y no competir en estándares de integridad, eh, no competir por quién se va a quedar, por ejemplo, con un, con un cliente porque no va a tener exigencias en, en materia de integridad, eso lo veíamos, y si bien no es sector privado, pero es un, un buen ejemplo, lo veíamos en la, en la banca multilateral, en donde teníamos estándares compartidos de lo que considerábamos inaceptables, definiciones de prácticas prohibidas que eran prohibidas en el BID, pero también en el Banco Mundial, también en el Banco Asiático, también en el Banco Africano, y todas estábamos comprometidas con investigar esas conductas, sancionarlas cuando encontrábamos evidencia, y no nos quedábamos ahí, sino que además intercambiábamos las sanciones que se imponían, y si una empresa del sector privado era inelegible para participar en financiamiento del BID, también lo era para participar en financiamiento de cualquiera de las otras organizaciones. Esos movimientos y esos espacios de acción colectiva se pueden... Eh, buscar y fomentar desde las cámaras de construcción eh, u otras cámaras, otros gremios, eh, para empujar una cultura de cumplimiento. Sobre la pregunta eh, anterior, yo lo, lo, lo que quisiera adicionar es que eh, creo que, volviendo a los comentarios que hacía al inicio, eh, el tema de que no avancen las investigaciones muchas veces se debe a, a debilidad de las instituciones, no hablemos del, del tema de corrupción, pero sí debilidad de las instituciones mm. y en la medida en que eh, terceros puedan a, ayudarles a estas instituciones a presentar denuncias mejor sustentadas, donde se, haya, eh, donde se haya hecho un esfuerzo por reunir información, no por adelantar la investigación, pero por reunir información que ayude a las, a las autoridades a a llevar adelante la, la investigación, esas investigaciones fluirán, fluirán mejor. Eso también lo veíamos en el, en el BID, en donde teníamos una, una área de, de investigación. Eh, nosotros llevábamos adelante nuestras propias investigaciones, donde imponíamos sanciones administrativas, pero muchas veces y cada vez más habíamos empezado a colaborar con las autoridades nacionales eh, para aportarles elementos eh, de prueba que les podrían permitir eh, mover investigaciones y para para explotar de manera positiva eh, las ventajas que teníamos cada uno de nosotros. Nosotros, por ejemplo, en el BID no teníamos eh, eh, enforcement powers, pues no teníamos la yeah. capacidad de hacer allanamientos ni de llegar sorpresivamente a, a, a, a las instalaciones de una empresa o de yeah. forzar a alguien a que fuera a rendir testimonio. Pero sí. sí teníamos, por ejemplo, la posibilidad de viajar de un país a otro, eh, de un día para otro y llegar a hacer una, una inspección, una auditoría, porque así no lo permitían nuestras cláusulas contractuales. Entonces ah, sí, podíamos combinar eh, los poderes eh, de las autoridades nacionales con nuestra flexibilidad y eso nos permitió avanzar investigaciones, tanto internas nuestras como de las autoridades, de manera mucho más eficiente. Muchas gracias, Maristela. Este, y muchas gracias a nuestro grupo en Paraguay por sus preguntas. Como les mencionaba, por cuestión de tiempo, este, vamos a, a tratar de mantener tanto las preguntas como las respuestas un poquito eh, más breves. Eh, me gustaría pasar ahora con nuestro grupo en Colombia, uh -huh. este, en Bogotá, ahí con el público, con Maristela. Si tienen ustedes preguntas, ya sea para Maristela o para Marta. Adelante, Colombia. Bien. Okay. Mi nombre es Daniel Rodríguez. Y eh, si, si hablando, digamos, de la coparticipación o corresponsabilidad del sector privado y del sector público, yo creo que, digamos, eh, hay, hay muchos esfuerzos que pueden hacerse eh, en materia, por ejemplo, las grandes compañías, uno tiene que saber en dónde enfocan los esfuerzos eh, y, y, digamos, eh, el análisis que hemos hecho, ahí sí, sí, en países pero tiene, digamos, una, una cuestión de Colombia es que, los, los pocos recursos que contamos eh, deben de digamos, dedicarse a temas que tengan mucho impacto. Eh, el sector privado, con las grandes compañías que son realmente muy pocas, hace la mapa del mercado, eh, si se implementan adecuados sistemas de cumplimiento, el impacto que tiene eso eh, a nivel de otras empresas, es, es situacional. Si con una gran empresa que tenga un sistema de cumplimiento adecuado, se impactan cientos de empresas, cientos de proveedores, cientos de clientes, eh, y digamos, por otra parte los financiadores ya me acá a listera, pues digamos el papel digamos como stakeholders es fundamental porque por un lado pues digamos en la medida en que, que hagan una debida diligencia de, de los proyectos que financian el tipo de sponsors que están financiando pues digamos eso lleva naturalmente un debate muy delicado por años eh, que se ha dado en Estados Unidos por la la responsabilidad misma los financiados por temas ambientales, sociales, digamos, para la producción, eh, pero digamos en la medida, pero también tienen que estar protegidos. Un una una disculpa por interrumpir, este, solamente pedir nuevamente que, que eh, si pudiera llegar al, al grano de la pregunta, una disculpa este, por interrumpir. No, no, muchas gracias, realmente sí, era, claro. era digamos, un, un, un comentario para hacer una discusión general, eh, hace una pregunta, y, y pues por eso, digamos, eh, eh, ya, eh, eh, eh. Uh, muy bien, adelante. este No sé, algún comentario al respecto, Maristela o Marta, del comentario del compañero. Es un experto. Habla de, <ríe> de diligence, <ríe> que los stakeholders tienen que enterarse de con quién, quién están contratando. Hablo de capacitación, de cómo van a revisar así. O sea, como una multinacional, una empresa global, uh -huh. eh, va a revisar a cientos de empresas. Eh, yo lo que hemos visto observando visto observando lo que hemos eh, visto en Latinoamérica es que no nada más ya este punto por ser una obviamente eh, eh, pues por generar inversión y, y, y generar eh, pues cambio no nada más vemos a las multinacionales haciendo due diligence uh -huh. vemos a las pequeñas y medianas empresas haciendo uh -huh. su propio compliance program para poder competir para también. poder competir eh, de alguna forma pues tú vas a acercarte a una empresa que no sabe no sabe qué clase de empresa eres y tu propio compliance program tu propio due diligence con el que te puedas acercar te permite pues es una credencial eh, eh, de uh -huh. entrada no uh -huh. entonces ya puedes abrirte a, a, a una conversación de negocio ya muy bien este, ¿Algún otro este, comentario, Maristela? Eh, sí, muy, muy de acuerdo con, con todas las observaciones, particularmente con el punto que se hacía sobre el impacto que, que, que una gran empresa puede tener en su cadena de valor y cómo esto tiene un, un efecto multiplicador. Ya. Yeah. Este, pues muy bien, muchas gracias este, Paraguay y, y este, Colombia. Eh, vamos a ver ahora las preguntas que nos han llegado en línea por la ventanilla de chat. Este, David Ramos nos pregunta que una institución, por ejemplo, como la, la ONU, debe publicar encuestas o índices de la percepción de la corrupción este, que los ciudadanos tengan de sus gobiernos. que si podrían compartir, Marta o Maristela, si alguna institución tiene información disponible, eh, al parecer, a, al respecto de, de los datos de la ONU, por ejemplo? O, eh, eh, en TRACE, mm. eh, uh -huh. nuestra organización tiene el TRACE Matrix, mm. que es eh, la métrica de corrupción alrededor del mundo mm. eh, por país pero no es por percepción, es eh, específicamente corrupción en los negocios. Yeah. Es decir, eh, algunos índices son tú que piensas de X país o, o X ciudadano de X país que piensa. no o sea, como opinión piensas? pública. Exacto. Ajá. Tú has ido a sacar un permiso, a pagar tu impuesto, etc. Pero la, el Trace Matrix lo que cuenta es por ejemplo, una de las métricas es, eh, es una métrica objetiva de cuántas veces eh, puede haber corrupción en un tema específicamente de negocio. Evidentemente te puede preocupar, eh, no sé, de soborno por alguna cuestión de impunidad, pero uh -huh. es específicamente quieres ir a invertir a X país, eh, cuáles son los riesgos que puedes. Y uno, Por ejemplo, de las métricas es cuántas veces, y esta es una pregunta importante, cuántas veces eh, tienes que acercarte a un funcionario público. Uh -huh. Para sacar un registro, para abrir un negocio. Para hacer un ¿no? trámite. Para sa por sacar una copiadora, ¿no? Este, una, no sé, una, una oficina de internet o lo que sea. Ya. Para hacer un trámite cuántas veces. Y eso lo compara alrededor de los países, ¿no? Entonces. Eh, si comparas, por ejemplo, Estados Unidos o un país europeo, eh, cuántas cuántas veces tienes que acercarte a un funcionario público porque tantas veces te acerques un funcionario público existe la oportunidad de que te pidan un soborno o eh, eh, eh, una coima o uh -huh. eh, este un, que, que te pidan que te moches o, sí. o como quieras la poner, mordida. No, la mordida. Entonces. Por ejemplo, si en Estados Unidos vamos a calcular, no, no, no me sé la métrica exacta, pero est estos son ele los elementos que se vierten en el Trace matrix para uh -huh. hacer la métrica. Es, en Estados Unidos, vamos a decir cuatro. Uh -huh. Digamos que en México, ¿cuántas veces tienes que ir para, para sacar un permiso? Sí. Diríamos 20. Que serán unas 20 o que sea, te ponen el es, sí. sello aquí y por allá te tiene que firmar otro funcionario, etcétera. Es correcto. Yeah. Todas esas 20 veces. Yeah. O sea, se exponencia tantas veces más sí. que te pidan un soborno y cuántos te van a pedir. Ya. Yeah. Y este, este Matrix que mencionas de Trace es público. es público, entonces uh -huh. cualquiera de nuestro público lo pudiera accesar. Es correcto, Trace ya. Matrix. Muy bien, muchas gracias, uh -huh. este, Marta. Eh, si está bien, vamos a pasar a la siguiente eh, pregunta. Eh, Michelle Almonte, de la República Dominicana, nos pregunta, ¿pueden los gobiernos en América Latina recibir alguna asistencia para realizar el análisis real de los portales de transparencia de las entidades del gobierno? Muy buena pregunta. Este Maristela, ¿algún comentario al, al respecto? Eh, sí, sin, sin, sin ningún compromiso, por supuesto, pero claro. sin duda ese es, es, es uno de los, de los focos estratégicos de entidades como, como el BID, como el Banco Mundial, que tienen programas de asistencia técnica eh, y tienen eh, eh, foco en, en, en apoyar la transparencia y fortalecer los estados de derecho. Yeah. Hasta, hasta ahí llego. Muy bien. Este, bien, vamos a, creo que tenemos tiempo para una pregunta más. Eh, Cintia de Perú nos pregunta... Para las comunidades que aún no cuentan con acceso a las redes sociales o a la tecnología, ¿cómo, pueden ¿cómo podemos promover la transparencia, el acceso a la información y la rendición de cuentas dentro de los gobiernos locales, sobre todo en las comunidades rurales, poblaciones vulnerables, en pobreza o pobreza extrema, por ejemplo? CHISPAS. CHISPAS. Yo creo que es, sí, es una excelente pregunta. Eh, y y una realidad con la que convivíamos eh, frecuentemente eh, en, en el trabajo en el BID, donde muchas veces buscábamos implementar medidas preventivas a los actos de fraude, de corrupción, eh, y siempre insistíamos mucho en, en ver la realidad de, de la localidad donde se, donde se iba a ejecutar un proyecto, pues siendo una banca de desarrollo, muchos de los proyectos eran en zonas eh, geográficamente alejadas, claro, o con poca... Rurales, con poco acceso al a internet. Y, y yo creo que los mecanismos para, para que haya un control social efectivo tienen que adecuarse a las realidades de, de cada zona. Entonces, en algunos proyectos, por ejemplo, de, de banca multilateral, eh, se cuenta con mecanismos de, de cajas de seguridad donde se puedan depositar denuncias y mm -hmm. mecanismos que aseguren que estas viajen eh, a, a zonas más centrales en donde van a ser atendidas. Yeah. Eh, Excelente. reuniones de la comunidad, eh, empoderamiento de líderes para que puedan hacer ese control social y tengan después mecanismos de, de, de comunicación. Eh, pero es una muy buena pregunta y algo que yo creo que muchas veces queda, queda desatendido y en lo que hay que trabajar eh, con más profundidad. O sea, sí crear, este, en otras palabras, eh, intentar que los gobiernos en todos los niveles este, se preocupen por crear estos mecanismos para involucrar a las poblaciones locales que no se conectan necesariamente con la tecnología y para que estén involucrados en estas, en estas decisiones. Muy bien. Gracias Maristela. Pues excelente. Eh, gracias Maristela y Marta por responder a las preguntas de, de nuestro público. Eh, me gustaría pasar ahora a comentar acerca de los resultados de nuestra encuesta que pusimos en línea eh, en la semana más o menos antes de, de este programa. Más de 250 personas respondieron a la encuesta. Les agradezco mucho a nuestro público por su participación. Eh, para la primera pregunta les eh, preguntamos o les pedimos a los encuestados que reflexionaran sobre cuáles son las condiciones que llevan... A la corrupción en sus países. Este, las opciones, las diferentes opciones, incluían eh, una pobre economía, la falta de acción gubernamental, el involucramiento o participación del ejército o los elementos militares y la falta de movilización social, así como eh, el sistema judicial en sí. De esas opciones, este, una pluralidad del 22% de los encuestados parecen pensar que el sistema judicial en sus países es el factor más importante que conlleva a la corrupción. Este, en esta pregunta, solo para clarificar un poquito las cifras, eh, los encuestados tenían la opción de seleccionar todos y cada uno de los factores que en su opinión aplicaban a la a la cuestión de la corrupción, así que por eso las cifras resultan en mayor que el 100%, pero en fin, este, el sistema judicial definitivamente parece ser el, el que eh, más afecta a la corrupción en la opinión de nuestros encuestados. Maristela y Marta, eh, ¿qué piensan? ¿Están de acuerdo con, con nuestros encuestados? ¿Piensan que el sistema judicial es el problema principal o, o la respuesta es algo diferente? voy a dejar Maristela, siempre pregunto, contesto yo primero, entonces voy a dejar que Maristela ya, este, conteste primero, voy Marist a a Maristela Maristela, Marta te está cediendo la palabra eh, creo sin duda que, que, que, que tiene un, es un factor central en, el, en la problemática de la corrupción eh, y bueno, el, el hecho de lo que estamos viviendo actualmente en Colombia claramente lo, lo muestra, es algo desafortunado y que entristece y que por por supuesto, debilita la confianza de los ciudadanos en, en cualquier eh, eh, lucha contra la corrupción, pues de parte de, de, de la justicia, pues que es clave para poder eh, movernos en esta área. Yeah. Eh, no sé si será el, el factor principal. Mm. Creo que, que esto, eh, la corrupción tiene múltiples factores, múltiples causas y eso hace que sea tan complejo combatirla. Claro. Pero sí, sin duda es uno de los, de los factores principales que claro. afectan este fenómeno. Pues Igual y podemos volver un poquito más al tema eh, después. Pasando a la, a la segunda pregunta de la encuesta, que definitivamente es una pregunta que eh, varias personas podrían considerar un poco controversial. Y la pregunta es que si existe o no un elemento cultural que contribuye a la corrupción en Latinoamérica. Eh, al parecer, la mayoría de nuestros encuestados, un 81%, respondieron que sí. En efecto, eh, eh, hay un elemento cultural que afecta a la corrupción en Latinoamérica. Maristela, Marta, este, me imagino que, que tienen este, alguna reflexión al respecto. ¿Qué opinan sobre esta caracterización? Yo no creo que sea un elemento cultural. O sea, uh -huh. no está atado a la cultura en Latinoamérica. Ya. Eh, es una condición humana, mm. o sea, es eh, pasa eh, en todas partes, mm. eh, en cierta ma mayor o menor medida, pero o sea, la, la, los antecedentes de cada país difieren. Yeah. Eh, los países en Latinoamérica son, no son países viejos como los países europeos. Mm. Entonces, la forma en que va evolucionando la justicia, el desarrollo, etcétera, es distinta. Claro. Eh, no creo que sea una condición cultural. Mm. Simplemente, es, eh, a, a veces es un tema de legislación, a veces es un tema de, de recursos, yeah. de muchos otros elementos, pero definitivamente no es cultural. Yeah. No va atado a ella. No necesariamente. Muy bien. Este, Maristela. Yo también estoy dentro de ese 18% que no, no piensa que sea un tema cultural. Sí. Eh, sin embargo, sí creo que hay un tema de, de educación muy importante y yo creo que el, el movimiento anticorrupción debe empezar desde, desde que somos chicos en las escuelas, en las escuelas con, con, con la educación eh, pero no creo que haya eh, sociedades que por cultura son más propensas a ser eh, corruptas eh, mm. que otras, eh, creo que es eh, de nuevo un tema más de, de educación mm. eh, y tal vez de actitud de la, de la sociedad, muchas mm. veces la sociedad se siente frustrada, cree que no hay nada que hacer y ahí termina viendo como una aceptación social o resignación social, no, yeah. no necesariamente un tema de cultura. En otras palabras, hay que diferenciar muy claramente entre lo que es una, un elemento cultural, digamos, inmutable, y lo que es más bien una cuestión de educación o tal vez inclusive conciencia social, uh -huh. que es algo que, que sí se puede cambiar un poquito más fácilmente, ¿no? que no es parte, digamos, este íntegra de, de una cultura o, o de un país o de una población. Y en ese sentido, las legislaciones de cada país se van haciendo conforme a lo que la gente quiere, lo que la claro. sociedad pide. O sea, en una democracia, Históricamente, claro. lo que es, es sancionado por un Estado es lo que la sociedad viene pidiendo. Ya. Muy bien. Muchas gracias. Este, Ya la tercera pregunta. Eh, por último, preguntamos qué tipo de corrupción eh, ¿O qué aspectos de la corrupción prevalecen más en sus países? Este, ya sea que eh, sea un caso de que los políticos no estén haciendo lo suficiente para combatir la corrupción o que los fondos públicos no se invierten de manera eh, transparente. Tal vez eh, es una situación donde hay demasiada impunidad ante la corrupción o donde hay demasiados vínculos uh, o vínculos muy estrechos entre el mundo político y el mundo de los, de los negocios. Eh, y por último, este, que si los puestos políticos se basan en el mérito o las cualificaciones de los servidores públicos o si bien es una situación, digamos, de nepotismo, por ejemplo. Eh, nuevamente, una pluralidad de los encuestados, casi el 40%, respondieron que la impunidad, el hecho de que eh, los delitos no se castigan de una manera adecuada, viene siendo el factor más importante. ¿Qué les parece esta respuesta, Maristela, Marta? No es el único factor. Mm. Sí es un factor significativo, pero no, no puede ser el único. Hay muchos otros. Pero si, el, o sea, si no das el ejemplo de esta es la sanción de este tamaño que, que vamos a implementar en el caso de, de detectar un tema de corrupción, mm. si no das el ejemplo de, claro. eh, de esta es la sanción, eh, no necesariamente vas a tener, eh, la, la, no vas a ver reducción en la corrupción. Ya. Muchas gracias. Eh, Maristela. Sí, estoy, estoy de acuerdo con eso. Creo que la, la impunidad juega un, un, un gran pa, un papel preponderante, pero también eh, ese, todo el tema de valores de, del que hemos venido hablando. Eh, creo que también el hecho de que se politice el, el tema de la corrupción y que las estrategias de lucha contra la corrupción muchas veces son más de desafortunadamente de, de movilización electoral que eh, estrategias. Eh, muy bien fundadas de, de actividades que realmente eh, previenen o, o detectan o castigan la corrupción también es, es, es un factor importante. Mm. Eh, en ese sentido, creo que ha habido también evolución en la materia. Creo que eh, los temas de eh, acuerdos, conciliaciones, eh, devolución de dinero... Eh, permiten eh, una, una lucha efectiva contra la corrupción, pero muchas veces son eh, políticamente inaceptables y creo que, que, que, que se necesita encontrar un, un buen balance entre, entre, entre los castigos, eh, pero también los incentivos a la cooperación que permiten descubrir eh, la raíz de, de los comportamientos corruptos. Ya, yeah. muchas gracias. Este, pues bien, nos quedan solo unos cuantos minutos, así que me gustaría volver nuevamente a nuestros públicos en Asunción y en Bogotá, a ver si tienen alguna otra pregunta. Vamos a pasar ahora primero con, con Bogotá, que los tenemos en, en, este, en pantalla. Eh, ¿Alguna otra pregunta para nuestras compañeras? Ok, perfecto, voy a tratar de ser muy breve. Gracias. <risa> Está bien, eh, simplemente quiero hacer un comentario pequeño inicial. Eh, para nuestros compañeros de Asunción, desde Transparencia por Colombia, que es capítulo de Transparency International, tenemos ejercicios de eh, revisión de estándares de acceso a la información, percepción de corrupción, corrupción en el sector privado, eh, mediciones sobre soborno, eh, quedan a su disposición, eh, la pueden revisar. Y la pregunta eh, es muy simple, eh, desde Transparencia por Colombia hemos estado tratando de prevenir mucho la corrupción administrativa. Hmm. Sin embargo, la corrupción administrativa es, un, es simplemente una de las manifestaciones de la corrupción. Nos hemos encontrado con que hay casos muy grandes. Nosotros la llamamos la gran corrupción. Es aquella que tiene que ver con bandas criminales, crimen organizado, redes eh, de actores privados, no necesariamente empresarios, sino cualquier tipo de actor legal o ilegal. Y quisiera saber desde su experiencia si tienen algún trabajo o decir, bueno, ¿verdad? alguna experiencia en temas de lucha contra este tipo de corrupción. Marta. No escuché el final de la, la pregunta. Si tenemos un trabajo, ¿en qué, perdón? En temas de lucha contra gran corrupción, es decir, la corrupción que tiene que ver con relación entre actores públicos, crimen organizado, bandas mm. criminales, actores privados poderosos, eh, a diferencia de la corrupción administrativa, que es la corrupción típica que se da en las entidades públicas eh, y que es de, digamos, menor cuantía. La gran corrupción tiene que ver con recursos muy grandes y un ejemplo de ello podría ser el caso de Grecia, que incluía no solo a Colombia, sino de diferentes países de, de, de la región. El, ¿El caso del que No escuché. Este, no, simplemente casos de, de, del crimen organizado. Oh, ok. A gran Tú dices, Escala. por ejemplo, es que el crimen organizado... Eh, transnational Criminal Organizations o, o Drug Cartels. Es, es como, o sea, hay que hacer la distinción. O sea, crimen organizado es cualquier delito de cuello blanco. O sea, simplemente un sindicato de, o de empresas o de, de, de, de empresas que quieren hacer lo incorrecto y se mochan. Yeah. Con el funcionario público que va a asignar, estamos hablando de... de, de de contratos públicos, o sea, multimillonarios, contratos públicos, ¿eso es lo que te refieres? La gran corrupción es un concepto reciente que ha acuñado Transparencia Internacional que tiene que ver con casos de corrupción grandes que no necesariamente están centralizados en un país, sino que pueden trascender la frontera, incluyen diferentes actores de una red grande de corrupción, actores privados, grupos ilegales, sector público, empresarios, demás. Eh, es diferente a la corrupción típica administrativa. La corrupción administrativa son casos pequeños, digamos, el cohecho común eh, que hace un servidor público, eh, la selección indebida de una persona saltándose todos los procesos meritocráticos y demás. Es corrupción de alta escala. Desde su experiencia, eh, ¿qué han hecho o qué, qué conocimiento nos pueden aportar? Si quieren, yo, yo tomo por ahora esa, esa pregunta, después te paso la palabra a Marta otra vez. Eh, yo creo que la gran corrupción es, es eh, realmente la, el, el mayor riesgo que, que enfrentamos en las instituciones eh, financieras. El hecho de que nuestros canales, nuestros productos, eh, nuestros servicios sean utilizados, nuestras plataformas financieras sean utilizadas para canalizar eh, recursos provenientes de, de este tipo de, de corrupción de gran escala y es pues un reto muy grande que tenemos siendo como los, los eh, arqueros del sistema financiero poder detectar cuando hay estos movimientos creo que Colombia está muy avanzado en, eh, en tener sistemas de administración del riesgo de lavado de activos eh, mucho más enfocados a, al narcotráfico, al terrorismo y que se ha hecho una gran labor en, en desarticular eh, estas bandas o encerrarle puertas en, en el sector financiero eh, y tenemos ahora el gran reto de hacer lo mismo con, con la corrupción pues que es también un delito fuente de, de, de lavado de activo eh, y montar sistemas de monitoreo, sistemas que nos permitan identificar eh, eh, este tipo de, de, de corrupción de gran escala, eso es uno de los ejes eh, en que estamos enfocados eh, y en que estamos trabajando Gracias Maristela este, Marta, algún otro. Ah, ahorita todas estas eh, organizaciones o todos estos escándalos que hemos escuchado de corrupción, pues ya son a toro pasado, ¿no? Lo que lo que hacemos y lo que hacen muchas multinacionales es uh, tener un compliance program. Mientras tú sepas con quién estás trabajando, eh, lleves una investigación, tengas un muy diligence, tengas los antecedentes, eh, eh, está en alguna lista negra, ha sido sancionado, tiene alguna investigación, la, de, temas de lavado de dinero, bancarrota. ¿qué clase de persona es con la que estoy trabajando? O sea, es, es literalmente alguien que dejas entrar a tu casa yeah. y no le abres la casa a cualquiera, ¿no? Entonces, empiezas a lavar eh, eh, eh, toda la información y a ver quién, eh, con quién estás trabajando. Eso es lo mejor. La prevención es lo mejor. Sí. Eh, y mucha gente dice, muchas empresas, es que es muy caro. No, espérate no tener compliance program y yeah. vas a ver lo que es caro. O sea, yeah. no sabes hasta ahorita lo que es caro. Ya. Yeah. Muchas gracias, Marta. Este, ahora una última oportunidad para nuestros este, compañeros que nos acompañan en eh, Asunción. Alguna otra pregunta? Sí. Eh, bueno, me presento. Soy la abogada Esther Roa, secretaria general de la coordinadora de abogados del Paraguay. Como gremio hemos solicitado a la Corte Suprema de Justicia la pública, o sea, de public publicidad a los casos de corrupción pública. Eh, trata de personas y narcotráfico en la página o en el portal de la Corte Suprema de Justicia. La pregunta concreta es, si ustedes conocen o tienen la experiencia de algún país donde la Corte Suprema de Justicia publique estos hechos punibles. Es que en México mm. lo que tengo entendido es... a uh, la Suprema Corte de Justicia, o sea, tiene que liberar el expediente. Uh -huh. Suben los expedientes, los como los de los casos más sonados uh -huh. y es público, o sea, hay un link para publicitarlos a quien quiera. A lo mejor es difícil encontrar el número, o sea, también eso es, es si no sabes el número, uh -huh. el este, diagonal, este, etcétera, claro. es difícil accesarlo, pero ya con pero la número, información existe es en, en el caso de ¿Puedes México. ¿Cuáles ver en el particular? expediente, 100 páginas de expediente? o la, la resolución y la discusión que tuvieron los ministros en, es publicitada. Yeah. Y esto, como eh, para responder la pregunta eh, que nos llega de Asunción, es ese reglamento, digamos, o esa exigencia viene por parte de, de una legislación que salió de, de, del, del Congreso o es algo que dictó la Suprema Corte, o, o sea, como que logísticamente de dónde salió ese reglamento. No te sabría decir, mm. me sonaría muchísimo a que es, eh, es como parte de, de la, las reformas constitucionales en acceso a la transparencia. O sea, claro. y, y es que también es, vas desarrollando la plataforma, o sea, claro. cuando yo empecé trabajando así miles de años, eh, cuando de los dinosaurios todavía existían, este, estaba o sea tenías que ir y pedirla físicamente. no yeah. Ahora existe una plataforma donde puedes acceder, pedir el puede. número, yeah. etcétera. Yeah. Gracias, Marta. Este, creo que nos queda no. tiempo para un par de preguntas más de nuestro público en línea. Eh, desde la Embajada en Guatemala eh, nos preguntan qué tanto impacto han tenido las aplicaciones creadas por empresas privadas para la lucha contra la corrupción eh, en, en la experiencia de, de Marta o de Maristela. Es impresionante, mm. es impresionante eh, cuando tienes un sistema para hacer tu propio due diligence, tu compras program, para para revisar de manera mucho más rápida, a veces en un solo día, en horas. Eh, los antecedentes de una empresa, simplemente con quién estás lidiando porque no puedes saber de solamente ver a la persona o ver el nombre de la empresa, particularmente cuando eres una, una multinacional, uh -huh. es impresionante cómo facilita, agiliza uh -huh. eh, los procesos de contratación y el negocio. Ya. Muy bien. Genera confianza. Confianza. O sea, simplemente genera confianza. Ya. Excelente. Eh, desde sí, la embajada. El acceso a información. Ah, perdón. Adelante, Maristela. Ah, perdón. Adelante. No, el acceso a información para poder adelantar procesos de debida de diligencia es, es esencial y, y hay proveedores muy buenos que reúnen y hacen mucho más fácil el acceso a información de diferentes fuentes en diferentes jurisdicciones, yo creo que es, es, es fundamental tener acceso a, a bases de datos, eh, Google es una excelente herramienta pero no es una herramienta suficiente para, para hacer una adecuada debida de diligencia. Claro. Pues muchas gracias. Este, desde la Embajada en Lima, Perú, un participante de la sociedad civil nos pregunta, eh, para Maristela específicamente, eh, ¿Son los medios de comunicación la única herramienta para luchar contra la corrupción? ¿Y existe interés por combinar esfuerzos con la educación, principalmente la educación básica y superior, para combatir la corrupción? Los medios de com Ahí hay como dos preguntas. Eh, sí. Los medios de comunicación no creo que sean la única forma para combatir la corrupción, pero son unos, eh, unos jugadores clave en toda la, la lucha contra la corrupción. Y yo creo que eso ha quedado más que demostrado con eh, los, eh, los resultados de la prensa investigativa en, en los últimos años, todo lo que salió de eh, la, la divulgación de, de, los, de, de, de los datos de Mossack Fonseca los mal llamados eh, Panama Papers, mm. eh, con los Paradise Papers, eh, estos no solamente pusieron a disposición del público una cantidad de información, sino que todos los, los artículos de prensa investigativa dieron grandes resultados, para poner solo un ejemplo, eh, la renuncia del, del presidente de, de Islandia. Eh, o sea que sí, creo que son actores fundamentales, eh, fundamentales también, y eso es un reto grande que enfrentamos nosotros en el día a día, eh, eh, que la prensa sea responsable. Soy la mayor eh, eh, promotora de la, de la libertad de prensa, de la prensa investigativa, eh, pero muchas veces nos enfrentamos en nuestra debida diligencia con noticias de diversa eh, índole, fuentes reputables y otras que o son desconocidas o no tienen tan buena reputación. Y eso hace que sea más difícil a veces eh, reaccionar a las alertas, convencer a la gente de que se trata de, de, de temas realmente preocupantes. Entonces creo que la responsabilidad de la prensa es también un factor fundamental para poder luchar contra la corrupción. Yeah. Eh, y, y si existe eh, voluntad, disposición de, de trabajar en temas anticorrupción desde la, desde la educación, mm. eh, yo creo que sí. Yo creo que hay, hay ONGs eh, activas en, en, en ese tema, que están impulsando programas de valores éticos desde, desde la educación eh, básica, eh, y ojalá hubiera mucho más de eso. Gracias, Maristela. Eh, una última pregunta eh, desde El Salvador. Alfredo Baires nos pregunta... ¿qué hacer cuando la corrupción está muy integrada en la cultura de la gente? Volviendo al tema eh, de la cultura, eh, todos tienen la idea de que los sobornos son la forma de salir adelante, por ejemplo. ¿Cómo se puede combatir eh, esa idea? Tal vez, Marta, tengas alguna opinión al respecto. Uh, yo lo que he visto en la iniciativa privada se acercan a nosotros diciendo, bueno, nosotros queremos eh, hacer nuestro compliance program porque nosotros, o sea, no importan los demás, mm -hmm. nosotros nos queremos distinguir mm -hmm. y ser más competitivos porque me hace mejor a la inversión nacional y extranjera tener, eh, a, a, a, a, mostrar mi compromiso con la transparencia. Yeah. ¿no? ¿Cómo lo muestro? Teniendo un compliance program y publicitando que tengo un compliance program. Mm -hmm. Al rato, como eso, de la misma localidad, en el mismo giro, tenemos 10 alrededor de él. Yeah. Porque él quiso hacer el cambio y él generó 10, plantó 10 semillitas porque, oye, ¿tú cómo lo tienes? ¿Y cómo lo sacaste? ¿Y qué yeah. es? ¿Y con qué se come? ¿Y dónde está? A ver y, entonces, de esos 10 alrededor, tienes 100 alrededor de ellos. Yeah. Y es, es un caso práctico muy interesante. Eh, cómo va volteando la pirámide en, en, es la, la, en la pequeña mediana empresa la que está haciendo el cambio. O sea, ya en, en otras palabras, ese impulso por salir adelante también tiene el otro lado de la moneda, donde la gente para poder competir también buscan este avanzar en este tema de la transparencia. Porque te daña reputacionalmente ya. estar en un, en un balde donde todos, todos, todos tienen problemas de corrupción. Es decir, o sea, te daña claro. eh, ante cualquier inversionista. Es un riesgo para cualquier inversionista tener una demanda uh -huh. civil, penal, etcétera. Entonces, mientras tú eh, eh, generes el cambio, mientras esta empresa genere el cambio, la pequeña y mediana empresa, de yo quiero eh, eh, comprobar, acreditar mi compromiso con la transparencia, etcétera. Entonces, yo, yo he visto el cambio ahí muchísimo. Ya. Muchas gracias, Marta. Eh, ¿Algún último comentario, Maristela? Ya se nos viene acabando el tiempo. No, no, no, sobre este punto. OK. okay. Este, pues muy bien, ahora sí creo que ya se nos, atoca, uh, se nos terminó la hora. Me gustaría nuevamente agradecer muchísimo a Maristela y a Marta por habernos acompañado el día de hoy eh, para nuestra discusión sobre la transparencia en el gobierno en América Latina y por compartir las dos sus experiencias eh, y conocimientos con nosotros. Agradezco también en especial a los grupos que nos acompañaron desde Paraguay y Colombia por su participación, así, que, así como a quienes nos acompañaron en línea y los demás grupos que nos acompañaron desde la Embajada eh, de los Estados Unidos en Lima, el Centro Cultural Salvadoreño Americano, la Embajada de los Estados Unidos en Guatemala, eh, los espacios americanos ah, en ese país, los, el Instituto Especializado de Nivel Superior y Centro Cultural Salvadoreño Americano, eh, varios grupos al parecer nos acompañaron estoy eh, bastante contento por eso muchísimas gracias a todos y desde Washington les deseo un muy excelente día gracias